JRS trabaja en cinco ejes distintos. Tiene el primero y el principal, que es el de educación. Entonces, lo que se hace es apoyar la reinserción escolar o bien la escolarización de los menores. Tiene otro, que es el que llamamos de livelihood, que podría ser más formación profesional, como bueno, para garantizar un futuro a más adultos y adolescentes. Tiene el eje de pastoral, pues muy en la línea de JRS de acompañar, servir y defender todo este eje más religioso, más pastoral de, de apoyo al, al interior de la persona. Tiene el eje de advocacy, que es con el que intentamos hacer un poco de presión y también hacer un poco la conexión entre las familias y el menor que está aquí en, en el centro de detención. Y el quinto eje es el eje de psicosocial y ayuda humanitaria, que bueno, es el seguimiento diario de, de los casos más vulnerables para ver cuáles son realmente sus necesidades y cómo podemos ayudar. We are working in six sectors in uh, North Kivu, here in Goma and around Goma, Masisi, Mueso and a part of uh, Sud Kivu, Minova. La inseguridad se genera porque unos grupos se atacan a otros. Este grupo quiere Dominar esta parte porque aquí tienen tantos intereses económicos este país. Normalmente son de hecho grupos rebeldes que vienen de los países vecinos y que intentan dominar las zonas a base de desestabilización e inseguridad. So, many people are coming from different uh, villages. Basically, they camps near Goma. So they are coming in those uh, big mountains uh, where we still have Violence and conflict uh, going on. Son zonas muy montañosas, muy ricas, donde encontramos la mayor parte de, de los recursos por los que se genera este este conflicto del que huyen todas estas personas, todos estos ciudadanos. La mayoría de las personas que quedan ahora mismo en los campos son personas de la tercera edad, diríamos los más vulnerables, de los más vulnerables, las personas que no pueden valerse por sí mismas o que no tienen ningún tipo de apoyo institucional aparte del que puedan encontrar en el campo. There are so many interests going in, the economic interests, the influential, ethnical uh, interests, the problem of land, coltan, gold, diamond, so people are profiting from that. So nobody wants to end the war, nobody. A raíz de la crisis en los países del occidente, la crisis económica, hay muchos financiadores que están empezando a recortar recursos. Entonces, muchas ONGs y muchas agencias están tomando los pocos recursos que tienen para otras crisis que ahora mismo sí que son más flagrantes. También hay agencias de Naciones Unidas que, dado el contexto de la República Democrática del Congo, no tienen licencia para intervenir. Y hay ejes como educación, como agua y saneamiento, incluso como distribución de víveres, que se quedan al descubierto. A mi modo de ver, se quiere mostrar al exterior una imagen de seguridad que no es cierta. Solamente en la provincia del Kibu Norte hay más de 50 campos de desplazados y hay más de un millón de personas en situación de desplazamiento interno a causa de los conflictos que hemos comentado que pasan en las zonas del norte. A mí un millón de personas me parece una cantidad suficiente como para denominar crisis humanitaria. El signo de esperanza podría venir People should take themselves the first step to fight for their own freedom, their land. Second sign of hope will come from the church. The church is still denouncing, advocate for what the injustice is going on in the region. And I see a sign of hope when people will accept from their faith to live together and to fight for uh, their belonging together. Si yo estoy aquí y vengo con un cierto baje en el Congreso, es porque sigo esperanzada. Veo que la crisis es muy grave y que hay muchos agentes que se están retirando, pero también veo como la gente lucha en el día a día. Our government don't like people to give the information outside and we need the help of people from outside que han visto Creo que todos tenemos un papel muy importante que jugar en esta crisis. Desde Europa a veces nos parece que está muy lejos, pero realmente yo creo que todos, con nuestro consumo día a día, hay muchísimas cosas que no somos conscientes de cómo afectan a todo este conflicto.